¿Cómo estás? Hola, Paula, buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están viendo esta tarde en Noti Señales quienes están conectados con nosotros. Nos alegra contar con ustedes en esta difusión que está haciendo la Federación Nacional de Sordos de Colombia en esta transferencia del conocimiento para que la comunidad sorda pueda empoderarse y estar en espacios de incidencia por sus derechos para que de esta manera pues podamos trabajar todos en este reto que tenemos no sin accesibilidad no hay derechos el día de hoy tengo un invitado muy importante que nos acompaña que es el doctor Eugenio Gil él es el presidente de la Unión Colombiana perdón de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano porque lo hemos invitado a él el día de hoy Ustedes saben que como personas sordas durante muchísimo tiempo al tratar de recibir un servicio en una notaría, pues no encontrábamos el servicio de interpretación, la comunicación no era posible, era muy complicada. Por ejemplo, algo tan sencillo como algún proceso de una autenticación, una firma, pues no se contaba con esto. O, por ejemplo, un matrimonio o algún otro proceso mucho más complejo, pues no contaba con la comunicación para la comunidad sorda. De allí la importancia de la sinergia que se ha hecho desde la unión colegiada del notariado colombiano. Por eso está con nosotros el doctor Eugenio Gil. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio. Eh, doctor, ¿no se le escucha? Ahora sí, muchas gracias Henry. Buenas tardes a Henry, buenas tardes a todo tu equipo de colaboradores, eh, buenas tardes a todas las personas conectadas eh, a través de las redes que nos permiten este encuentro de manera no presencial y pero que nos da muchísimo gusto compartir con ustedes esta gran experiencia que a partir del año anterior hemos eh, vivido en el notariado como un hecho histórico, no solo a nivel de Colombia, sino también eh, a nivel internacional. De manera pues que aquí estoy a plena disposición, Henry, para eh, cualquier inquietud que eh, bien tengas. Ok, muchísimas gracias, doctor. Quería preguntarle, antes de tener el servir en las notarías colombianas, cuando una persona sorda se acercaba a estos espacios, ¿cómo hacía para realizar todos los procesos? Muy bien. Era realmente una situación que durante más de un siglo, desde que tenemos el, el sistema de notariado en Colombia, desde que existe la institución notarial, desde las reglas del siglo XIX del Código Civil, la, el acceso de la comunidad de sordos a una notaría era prácticamente imposible. No lo podía hacer de manera autónoma. Tenía que ir siempre acompañado de una persona que hablara en el eh, lenguaje castellano que es el que se ha impuesto tradicionalmente en nuestro país, como quiera que desconocíamos que existía esta nueva forma de comunicarse ya técnicamente a través de un lenguaje autorizado de señas, pues obviamente eh, era prácticamente nulo el acceso eh, de manera independiente y autónoma, como lo estamos eh, diciendo, ante una notaría y Hoy en el país 844 notarías que cubren todo el territorio de la nación, del sur hasta el norte y del oriente a occidente, eh, ya eh, se puede decir que se dio inicio a una nueva etapa de inclusión social de una comunidad para nosotros sumamente importante y eh, que pueda hacerse como se ha hecho a través de de este convenio que ha celebrado la unión eh, colegiada del notariado colombiano, que es un organismo eh, no gubernamental, una entidad sin ánimo de lucro, que propende por la elevación moral, social, eh, intelectual de todos los notarios de Colombia y que a, a su vez está eh, in, implementando todo este tipo de herramientas que están a la mano hoy, que son posibles y que hacen factible que una persona sorda, así como también lo vamos ya a, a iniciar con las personas ciegas, eh, puedan tener acceso directo, personalizado, aún si es necesario en los domicilios, porque... Con el, a través de los computadores, de, las, de los eh, portátiles, eh, se le pueda también recibir cualquier eh, eh, acto notarial que se quiera autorizar, que se quiera otorgar ante un notario en, en los domicilios. Ese, este convenio de nuestro gremio con FENASCOL eh, y de, con esta plataforma de Servir, eh, pues nos ha dado la oportunidad al notariado colombiano de poder darle acceso a, a, a tan importante comunidad eh, tradicionalmente excluida en Colombia. Gracias, doctor, por la información que usted nos comenta. La verdad, no la conocíamos, esta, sobre todo esta última parte de las personas con discapacidad física o discapacidad visual. Eh, en cuanto a una persona sorda quisiera hacerle una pregunta en caso tal de que no pueda acercarse a la notaría, también lo podría hacer a través de la internet. Bueno, eso vendría como para más adelante que nos lo comenten. Ahora quiero aprovechar para hacerle la segunda pregunta que tenía y es ¿cómo se han preparado las notarías para atender de manera oportuna a las personas sordas cuando van a realizar estos trámites, estos actos notariales, porque es que digamos que todavía nosotros estamos encontrando la experiencia de que nos encontramos en espacios donde se nos llama como sordomudos, donde no se utiliza el lenguaje apropiado que se debe usar frente a la persona sorda. De allí entonces la pregunta de cómo se han preparado las notarías para atender de manera oportuna a las personas sordas. Interesante, Henry, eh, es un trabajo, no es eh, inmediato, no, no es a corto plazo, porque como te digo, son 150, más de 150 años en donde tradicionalmente, por la misma ley, eh, los notarios no teníamos la posibilidad de atender en forma personal a una persona sorda. Entonces, Hemos iniciado un trabajo pedagógico, esto eh, requiere mucha capacitación, pero a su vez una, un trabajo de sensibilización del notario, de la notaria y de sus colaboradores. Entonces, eh, por todo lo que eh, estamos atravesando después de la pandemia, la reorganización eh, del... Eh, notariado de las notarías de las entidades, entonces estamos programando cursos, estamos programando conferencias, conversatorios, para que se sensibilice no solo al notario, sino también a todos sus colaboradores en las oficinas, porque no basta con que el notario sepa que tiene que cuenta con estas herramientas, es importante, es el funcionario el empleado que está en la baranda y que recibe a este usuario eh, que no eh, escucha, es un usuario sordo, y que le dé el tratamiento, primero el tratamiento digno de él, que entienda que es una persona absolutamente normal con toda la autonomía de su voluntad eh, y que el notario basta con que eh, ese, esa recepción que se le haga inmediatamente se le transmita al notario para que el notario personalmente lo atienda y le eh, cumpla con la eh, demanda con, del servicio que está requiriendo esa persona, que pueda eh, absolverle la inquietud, la pregunta, la consulta, la duda que tenga sobre algún acto eh, legal o un negocio jurídico que quiera emprender. Entonces lo primero que estamos es tratando de implementar un, toda una estrategia pedagógica de sensibilización eh, para que eh, estemos preparados. No estábamos preparados muchísimos años, bueno, eh, siglo, eh, más de un siglo, y hoy ya eh, podríamos decir que iniciada esta etapa de sensibilización, esperamos que en un mediano plazo ya todo esté funcionando perfectamente sin embargo lo que queremos es que cuanto antes eh, ya eh, se atienda a, a la persona que tenga eh, que, que tenga esta solicitud y que eh, no se comunica en el idioma hablado sino mediante el lenguaje de señas pero hoy en día podemos decir que ya tenemos eh, victorias tempranas eh, y eso quiero que lo sepa toda la comunidad nosotros ya hemos celebrado matrimonios, hemos por allí eh, difundido los videos y ha sido eh, hermoso. La, así igualmente lo hemos difundido a nivel internacional y hemos recibido eh, la complacencia de todos los notariados eh, mundiales eh, de ver que nosotros en Colombia hicimos este gran adelanto, ver la felicidad de, de una pareja casándose. Cuando directamente están, eh, diríamos que escuchando al notario en su admonición que obligadamente tiene que hacer eh, a, a las personas que contraen matrimonio. Ver cómo pueden hacer una declaración extrajuicio para hacer un trámite y que la reciben y de, de inmediato la pueden atender y se regresa a los pocos minutos. Con eh, su declaración ya autorizada. Consultas que se van a hacer eh, para una duda que se tenga, si se quiere vender una casa, si se quiere hacer una negociación. Ya el notario tiene la tranquilidad que a través de nuestros intérpretes eh, cualificados como los que eh, eh, nos está facilitando esta herramienta de servir, eh, ya eh, el, el, el usuario va inmediatamente a recibir ese consejo va a tener la seguridad de que lo que el notario está diciendo eh, es lo que él está directamente escuchando, no que a través de un tercero que dice eh, entender o, o, o interpretar a esa persona sorda y el notario pues no tiene ni la menor idea, pero la tranquilidad que le da el notario, la seguridad eh, la certeza de saber que cuenta con un intérprete autorizado que no tiene ninguna duda de lo que le está eh, eh, diciendo y de lo que le está transmitiendo a, a esa persona sorda. Sí, así es. Eso que usted nos comenta de 150 años este cambio no se va a dar de la noche a la mañana, de un día para otro, de un mes a otro. Esto requiere de que exista estos procesos de capacitación y ojalá las personas que nos estén viendo en estos momentos pues comprendan esto y a su vez pues compartan esta información para que más personas lo entiendan, puedan acceder a ello y que desde nosotros como FENASCOL pues también eh, se vea que estamos dispuestos a apoyarlos en este proceso, ¿no? Cuando una persona sorda se acerca muchas veces a las notarías, se ve enfrentado a barreras situacionales como la, los términos que se utilizan en la comunicación, eh, la actitud y demás. Entonces es muy bueno este proceso de capacitación y de consejo que se le pueda dar también a los eh, trabajadores que se encuentran allí en las notarías. Ese video que nosotros también estamos haciendo es acerca de quién es la persona sorda. Un video que explica qué es la que, quién es la persona sorda, qué es la lengua de señas. Eh, nosotros también tenemos un promocional que se llama No te pongas en mis zapatos, y es sobre la toma de conciencia, ¿no? Porque uno muchas veces habla acerca de inclusión, y les vamos a enviar, de hecho, estos videos a la Unión Colegiada de Notariado Colombiano, para que puedan conocer de esto y de estos paradigmas que se han tenido sobre la comunidad sorda durante muchos años y que de esta manera pues logremos el cambio a través de trabajar en sinergias. Y ahora quisiera preguntarle, doctor, también, eh, perdón, me iba a mencionar algo. Sí, que me parece muy, muy importante eh, este cambio diríamos casi que un cambio cultural, Henry, es que eh, hemos tradicionalmente tenido un lenguaje y un discurso ¿sí? equivocado, desde cómo se le debe eh, decir a una persona, y, y, y entonces hemos aprendido y nos han enseñado y casi que obligado a utilizar eufemismos, y el eufemismo es el fracaso de, de, de la verdad y de la realidad de las cosas entonces eh, es importante esta campaña eh, porque nos va a ayudar muchísimo eh, nosotros los notarios como la mayoría de los profesionales todavía estamos eh, en un, utilizando un discurso equivocado ¿Sí? Esto de que, te, que lo, lo, lo que tienes es que ponerte mis zapatos, eso es tradicionalmente lo que se ha dicho, no, no, es que hay unos derechos y hay que, que reconocer esos derechos, no, neces no necesitas ponerte en los zapatos de nadie, ¿cierto? Eh, tenemos la gran ventaja que en la mayoría de las notarías eh, es, existen eh, en las salas de recepción eh, dispositivos, tienen televisores, pantallas, como, como se, quiere, se le quiera llamar. Y allí podríamos también aprovechar para difundir los videos que tenga Fenascol y eh, la, el, el, el mismo eh, usuario eh, sepa. Y entonces, si tiene un amigo, si tiene un familiar que, que sea sordo, le va a decir: Mira, estuve en la notaría y allá eh, te atienden, te pueden atender todo. Cuando tú quieras, puedes ir, y además, porque eh, tenemos una atención preferencial, ¿sí? Así como tenemos la, pre la preferencial para los, las personas adultas mayores de, de, de edad, eh, eh, también para toda eh, la comunidad que, que tenga alguna eh, discapacidad o que, o que tenga alguna dificultad, mejor, para eh, acceder a un servicio. De, de una manera priorizada, ¿sí? Eh, esta eh, posibilidad no existía antes. Entonces, eh, quería decirte eso, Henry. Me parece perfecto eso que usted mencionaba antes, que en las notarías se tienen estas pantallas donde se puede acceder a la información, Así que con los videos que nosotros les mandemos, pues se pueden poner allí para que contribuyan a una toma de conciencia. No solamente para los funcionarios de las notarías, sino para cualquier otra persona que está esperando su turno de atención en la notaría que puede recibir esta información a través de la pantalla. Ahí ustedes de seguro tienen la información de cada notaría. De seguro ahora va a aparecer también esta toma de conciencia que nos va a servir también para llevarlo a la sociedad en general. De aquí la importancia de estos videos, cambiar el imaginario colectivo de la sociedad colombiana. Ahora quisiera hacerle otra pregunta, y es, ¿cómo pueden hacer las personas sordas que se dirigen a recibir un, a recibir un acto notarial allí eh, para tener el servicio de interpretación eh, virtual, el servir? ese eh, instantáneo? ¿Tiene que pedir una cita? ¿Cómo es? Bien, en este momento, con el convenio que celebramos con Fenascol, tenemos la suficiente, eh, tenemos la suficiente capacidad para contar con un intérprete eh, de manera inmediata, en, casi inmediata y en línea. Basta que el eh, usuario sordo se, se, se acerque en, en la notaría. Ya todos obli obligatoriamente tenemos que tener en, en nuestras oficinas no menos de 10 avisos eh, distribuidos en toda la zona de, de, de atención al público y allí va a encontrar por lo menos 10 avisos con lenguaje de señas para que eh, sepa qué eh, que se atiende en esa ventanilla o ese empleado, ese trabajador que está allí en la notaría. Y eh, de inmediato la respuesta tiene que ser, eh, esperar únicamente la conexión con el intérprete de, de, que nos presta la empresa a Servir y eh, una vez que ya se logre la comunicación, es cuestión de, de esperar unos cuantos minutos, el notario una vez que ya eh, sepa que está conectado el intérprete, entonces eh, tendrá eh, la atención inmediata para su acto, le, le indicará dónde se debe dirigir, eh, por lo general en las notarías que son muy grandes, hay un empleado, un funcionario eh, que tiene específicamente ese papel, ese rol que cumplir y de inmediato eh, se le atenderá, eh, como le dije, de manera prioritaria a, al, al usuario que nos ha llegado a solicitar el servicio. Si es para una consulta, pues las consultas, eh, el notario las tiene organizadas según una agenda y en ese caso sí le dirá a qué hora puede atenderlo, en qué día, si sí puede volver, eh, pero en la medida en que, en que el notario tenga la posibilidad de, de atenderlo, lo hará en forma prioritaria y eso es lo que eh, estamos haciendo en este momento, de sensibilizar a, al notario, a sus colaboradores, para que eh, atiendan a, a la comunidad eh, sorda de Colombia, eh, que antes no era posible y hoy esa accesibilidad ya está eh, funcionando. Como le dije, ya hay, eh, se han realizado muchísimos actos y hemos hecho los correspondientes, la, las correspondientes piezas eh, visuales, videos, eh, y los estamos, lo estamos difundiendo como un mecanismo de, de sensibilización, repito. Perfecto. Bueno, pues ahora eh, traigo a colación también a nuestra presentadora, a Paula. Hemos visto lo que nos está comentando el doctor Eugenio Gil acerca de cómo se va a atender a las personas en las notarías, cómo se les está atendiendo ahora, ¿no? Eh, Paula, ¿recuerdas que nosotros también en, un, en uno de nuestros segmentos eh, retransmitimos la noticia de Noticias Caracol del de matrimonio de una pareja de personas sí. sordas, ¿no? Allí en esta publicación uh -huh. nos dejaron varios comentarios, Paula. Cuéntame, ¿qué Perfecto. nos dejaron allí? Es correcto. Eh, a través de las redes sociales he estado mirando los comentarios y he sacado una colación, precisamente una mujer llamada Karen indica lo siguiente, que en Bogotá, observen aquí, este es el comentario, que en la ciudad de Bogotá ingresó a la notaría número 57 y pues Karen al ingresar allí, eh, pues sabía sobre servir pero no lo vio implementado, entonces ahora si nos está viendo en la transmisión en vivo, hemos tomado su comentario. Dice, sí, hace poquito, el, el anterior sábado, fui a esta notaría, eh, como dice Karen, y pues al ingresar a las instalaciones, eh, ella tenía en mente que Fenascol y esta notaría tenía el convenio, ingresó, fue al punto de atención y la funcionaria le respondió, no, aquí no hay nada. Karen eh, nos hace esta este llamada de atención, identificó esta situación y es importante eh, reconocer precisamente lo que está pasando en esta notaría. ¿Qué dices, Henry, ante esto? Gracias, Paula, por la información que nos acabas de dar. Pues precisamente quiero aprovechar que con nosotros está el doctor Eugenio Gil para preguntarle por esta clase de situaciones cuando una persona sorda se acerque a recibir un acto notarial, eh, pues obviamente a una notaría que haga parte de la unión colegiada eh, y no reciba este servicio de interpretación virtual del servir, ¿dónde debe dejar eh, su queja, su situación, pues para que esta situación no se vuelva a presentar, no? Eh, ¿Existe algún PQRS, algún canal que atienda a esta clase de situaciones? Muy bien, yo eh, quiero saludar eh, a Karen, eh, que está pues con nosotros, y, y decirle, pero primero eh, presentarles eh, en nombre de, de los notarios este, eh, nuestras más sinceras disculpas. Eh, como les dije, es un trabajo un poco eh, lento, no queremos acelerarlo, pero, pero pues, tenemos que ir marchando de acuerdo a cómo se vayan presentando una, a medida que los notarios vayan solicitando las claves del usuario de acceso y para, para el, el, a tener el, la posibilidad de un intérprete de, de señas y eh, en la medida en que se vaya haciendo todo ese trabajo, ese desarrollo de las 844 notarías entonces nosotros estamos seguros que no pod podrá volver a suceder, pero nos estamos anticipando a que cuando se presente un caso similar nos pueda el, el usuario se pueda comunicar directamente con la eh, Unión eh, colegiada del Notariado Colombiano. Nosotros tenemos un funcionario que está exclusivamente destinado a recibir cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier pregunta o queja al respecto, y eh, les, voy a, les voy a suministrar eh, el teléfono de contacto que, de la señora Karen Rubio. ¿sí? Karen Rubio es la funcionaria que estará atenta a cualquier inquietud, cualquier pregunta, y ella tiene acceso directo al celular del señor notario o de la señora notaria, para que eh, porque a veces eh, hay oficinas notarias que tienen dos, tres, cuatro niveles y el notario no está eh, atendiendo en el primer nivel donde está el acceso al público. Su teléfono para que por favor eh, me ayuden, Natalie, en, la, en el chat es el 317-665-4202 igualmente también puede ser atendido por eh, eh, en, en, en, la, en la misma unión colegiada en las redes sociales que maneja nuestra oficina de prensa eh, y allí ahí puede escribir en el chat inmediatamente que tiene tenemos un chat en vivo y eh, en línea de manera que eh, es fácil por cualquier cualquiera de estas eh, herramientas se puede acceder a, a una persona que se comunicará de inmediato con la señora notaria o con el señor notario para que la atiendan de inmediato que no se vaya de la oficina y que por favor espere porque es posible que esté recibiendo una información de un funcionario, eh, ocurre muchos, en muchos casos, muchas notarías tienen eh, aprendices del SENA que llegan y todavía no han sido eh, capacitados o que hay un vigilante que le dice no, aquí no se puede atender bueno, entonces, en fin, es importante que se comunique con nosotros, nosotros estaremos muy atentos para recibir eh, y lo haremos con todo el gusto, eh, no va a haber ninguna, eh, ninguna posibilidad de que la persona eh, sea desatendida, lo que queremos es que sea inmediatamente eh, sea eh, recibida por, por quien tiene en cada notaría eh, la responsabilidad de atender a nuestras comunidades de sordos o de ciegos ¿sí? o de, de, de personas con alguna dificultad para la movilidad. Pues muchas gracias, doctor Eugenio, por esta información que nos acaba de dar. De seguro que va a servirle mucho a la comunidad sorda y pues entendemos que este cambio no se da de manera inmediata esto requiere también de una toma de conciencia, de un proceso pedagógico y pues las acciones que está llevando a cabo la unión colegiada de notariado colombiano pues son muy buenas y entendemos pues todos los municipios más de 800 municipios que hay en nuestro país pues no van a tener este cambio de inmediato muchos de ellos pues tienen todavía desconocimiento frente a esto, ¿No? Y pues bueno, en nuestros comentarios varios nos han dejado, perdón, error de intérprete, en nuestros comentarios ya hemos dejado también entonces la información y es de comunicaciones arroba u de unión c colegiada n de notariado g perdón c colombiano para que ustedes puedan acceder a esta información. Si algunos tal vez no tienen WhatsApp, entonces puedan escribir a este correo y comentar la situación. O pueden utilizar el centro de relevo para llamar a ese número y poderse comunicar. Repito, comunicaciones arroba, .com .co, para que de esta manera pues nosotros podamos seguir haciendo este proceso de incidencia y que para más adelante pues contemos con unos servicios mucho más accesibles. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Eugenio, por habernos acompañado en este momento. De la okay. misma manera, cualquier otra persona que en el territorio nacional desee acceder a los servicios de las notarías que están con la unión colegiada, pues pueden encontrar la lista en nuestra web de FENASCOL. Veámosla. Así es, entonces, pues ya en nuestra web encontrarán el, el listado de las notarías accesibles para que ustedes pues puedan saber la dirección a donde pueden acercarse. Pues nuevamente mis palabras de agradecimiento al doctor Eugenio y no sé si usted tiene algunas palabras de cierre. Sí, Henry, muy, muy agradecido y feliz de estar compartiendo con, con ustedes y el noticiero. Es de verdad muy grato eh, tener conocimiento de, de, de, de que ustedes tenían este medio de comunicación. Fíjense que eh, es todo algo desconocido que estamos apenas explorando, pero que eh, queremos eh, incorporarnos también en todas estas actividades de ustedes, de FENASCOL y sobre todo pues invitarlos a que acudan a las notarías, ya eh, tienen pleno eh, derecho a acceder. Eh, nuestros apoyos eh, han sido efectivos. Eh, esta, este convenio con FENASCOL eh, ha sido un éxito, un, de verdad, y eh, muy bien recibido por todos los notarios de Colombia, y eh, los invitamos a que eh, miren en nuestras redes, que se que se conecten a ellas a través de nuestros chats, nuestro Facebook, nuestro Instagram. Estamos, eh, tenemos presencia en todas las redes sociales en, pues, simplemente pues eh, buscan notariado de Colombia o UCNC y allí pues van a encontrar eh, toda eh, la presencia de, de los notarios de Colombia en las redes. Y, y bueno, y y decirles que eh, vamos a continuar en este trabajo pedagógico, no queremos que esto se dilate mucho en el tiempo, eh, queremos ya, ya, ya que todos los notarios y todos los empleados de las notarías eh, adquieran esa, esa sensibilización que se requiere para atender como tiene que ser eh, como es obligación nuestra para que la cumplamos cabalmente, atender a todas nuestras comunidades tradicionalmente excluidas. Estamos eh, fomentando un notariado incluyente, un notariado que elimine las barreras que tradicionalmente han existido para comunidades que durante tanto tiempo han permanecido excluidas de un servicio vital, un servicio necesario, como que durante la pandemia fuimos tal vez el, eh, uno de los pocos servicios públicos como el de la policía, que no cerró sus puertas a los usuarios. Los notarios de Colombia sufrimos muchísimo, tuvimos eh, tristemente bastantes notarios fallecidos y empleados de las notarías, porque durante toda la pandemia las notarías mantuvieron las puertas abiertas para todos los usuarios. Esto es una prueba del valor eh, fundamental que una institución eh, generalmente aceptada por todos por todo los habitantes del país, por su valor agregado que le, que le otorga a los eh, asuntos que familiarmente tiene que atender cualquier persona, eh, allí hemos estado nosotros y allí estaremos siempre los notarios de Colombia. Muchas gracias por la invitación y reitero mi saludo para todas eh, eh, las personas que se conectaron eh, en, este, en, en este noticiero de, de FENASCOL. Perfecto. Muchísimas gracias, eh, doctor. Y para toda la comunidad, entonces, pues eh, hacer seguimiento a esta clase de procesos que se están haciendo en la notaría para lograr esta transformación en todo el territorio nacional y que veamos toda esta aplicabilidad de la campaña que estamos haciendo no sin accesibilidad no hay derechos para que continuemos haciendo esta clase de sinergias como lo es con la unión colegiada de notariado colombiano continuamos entonces con más noticias y señales, Paula